Es prescindible que la, la sociedad empiece a formar ciudadanos que se que puedan expresar audiovisualmente. Yo digo hace muchos años en las discusiones de políticas culturales que el mundo se dividió entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Ha tenido múltiples divisiones. Hace muchos años que el mundo se divide entre los países que son capaces de generar sus propias imágenes y los que no. Los que son capaces de generar sus propias imágenes pueden contar su historia, pueden mantener su identidad, pueden interactuar con otras culturas. Los que no se aculturizan empiezan a vivir dependientes de culturas foráneas. Digo, es importantísimo que esto que en algún momento lo llevaron adelante sectores de élite de la sociedad por la propia restricción, no porque fueran de uno u otro lugar, hoy está al alcance de todos y hoy ustedes pueden hacer que todos esos chicos que están en las escuelas sientan que pueden expresarse a través de este medio y que Dan historias y pueden hacerme llegar al otro, comunicarme cosas con estos medios.